No, Hable presidente. Hable presidente. Habla, ahora. Buenas tardes. Aquí me estoy riendo por cosas que de la vida que pasan todos los días. lo cumpleaños ayer. Felicitaciones. Cumpleaños? Ah, 69 años, perdón, 62 años. Vamos a darle un aplauso a lo que está de cumpleaños. ¿Verdad? Quiero felicitar al alcalde de Caracas, ahí está Jorge Rodríguez, por ese, esta mañana tempranito lo vi recogiendo basura. Así es que se hace. Un alcalde tiene que estar esquina por esquina, esquina por esquina, calle por calle. Aquí estamos en el Valle, Mantillo Olivero, está el ministro de Salud, aquí lo saludamos. Oye, ¿ya 24? 21. 21. 21. ¿Qué tú le pediste al niño Jesús? Que mi presidente se quede hasta el 2007 <risa> <risa> <risa> <risa> y que la enmienda. Y esta esta está adelantada, vale. <risa> <risa> Ella es la doctora Sánchez, que tiene un nombre... Saima Saima Saimalí, Saimalí. eso es una combinación de nombres, ¿no? Sí, pero por casualidad en Guayú significa Centro de la Madre Tierra. Centro de la Madre Tierra. Uh -huh. Pero tú eres caraqueña. Sí. Caraqueña. Uh -huh. Saimalí, la doctora Sánchez, la, ella es la subdirectora de esta maravilla que estamos viendo aquí hoy, inaugurándola plenamente. Y aquí está el, el director, el doctor Olaf Acevedo, caraqueño también, ¿no? Sí, sí. No. Caraqueño, Olaf Acevedo. Por aquí está el presidente... Del Seguro Social, Rotondaro ¿Qué te pasó en el dedo ahí, rotondar? Una cortada, mi Una cortada, ¿Estabas, qué, haciendo ayaca? No, no, no. no Bueno ¿Hicieron ayaca? A mi negra Yo soy la jefa de enfermera La negra sí. bella es la jefa de enfermera ¿Cómo es que te llamas tú? Petra Vallenilla Petra Petra ¿Tú eres de? Cariper De Cariper Caripera pura sepa. ¿Mucha naranja comiste tú? Demasiado ¿Has comido? He tomado café de más Toma pues como presidente, y tú eres la enfermera de las nuevas. Carla. Carla. ¿De las nuevas? todo, Tómátelo todo. ¿Tú te graduaste hace cuánto? Hace dos años. Dos años, ¿verdad que está rico? Riquísimo. Sí, bueno, dos años. Enfermera, estamos llegando al quirófano. Estamos inaugurando esta clínica popular. Hemos recorrido ya buena parte de ella. Aquí en la comunidad muy querida del Valle, nos vinimos en un tiuna. Con el ministro Reyes Reyes, le damos la bienvenida a Luis Reyes Reyes, el ministro, el nuevo ministro del despacho de la presidencia. Le damos la bienvenida a Mediarres, que está por aquí, el camarógrafo de la hojilla. Le estábamos viendo un tatuaje que carga ahí. Oye, pero, pero cómo hacemos para proyectar el tatuaje tuyo? Ajá. Mira el tatuaje que tiene Mediarres. ¿Eh? Miranda, una obra de arte, chico. ¿Eh? ¿Tú tienes cuánto tiempo con ese tatuaje? ¿Meses, no? Sí. Te quedó perfecto, dale. Media res, ¿cuántas allá que te comes tú? Hola, hola. <risa> bueno, mira, eh, después de algunas fallas técnicas que hemos tenido, pero estamos comenzando, digamos que a buena hora. Eh, 12 y 20 minutos, hemos recorrido ya, empezamos como a las 11 y piquito, ¿verdad? Sí. Me han explicado los médicos, doctores, la doctora, es una maravilla, esta es la clínica popular número 12 que ya hemos inaugurado Vamos, en, vamos a enumerar las mantillas La del paraíso fue la primera, la primera. Recuerdo que la inauguramos hace como tres años sí. La segunda eh, Caricuao Caricuao, tercera Katia. Katia Katia, la cuarta eh, Mezuca Mezuca La Dolorita Lebrun Lebrun, Lebrun. Lebrun. Estas son las del área metropolitana Seis eh, tenemos una en el Margarita, espinal, Margarita. Dos. Dos, dos, ¿Dos, dos el, espinal. el espinal y Y sí, Bien enterada. Claro. Bien enterada. Gramoven, presidente. ¿sí? Gramoven. Uh -huh. Ah, ustedes se la saben todas. Uh -huh. Bueno, y esta es la número 12 Gramoven. del Valle. ¿Qué había aquí antes? Un viejo ambulatorio del Seguro Social, de aquel viejo Seguro Social, que yo quiero recordar esto. Quiero recordar esto. Porque aquí hay un fondo en todo esto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales estaba siendo liquidado. Estaba listo para privatizarlo. Es más, jurídicamente habían dado varios pasos. Ya había un decreto firmado por el anterior presidente. Y yo recuerdo que apenas llegando, nosotros frenamos aquello. ¿Tú te acuerdas, Luis? Tú fuiste del primer gabinete mío, ¿verdad? Tú eras ministro de Infraestructura en aquellos primeros años, Aristóbulo. No era ministro, era diputado, era diputado. Jorge, psiquiatra. psiquiatra. Era psiquiatra. Y era, era feliz. Bueno. Ahora, y ustedes no habían nacido. Bueno, tú sí habías sí nacido. Sí había nacido yo sí que estaban chiquitas. No Pero yo recuerdo, eso hace 10 años. Yo recuerdo aquella, aquel diciembre de hace 10 años. Es que en estos días he estado he estado haciendo un ejercicio de, de rememorar de rememorar, porque así, cada diciembre, así al menos yo lo, y mucha gente lo hace, uno tiene que mirar hacia atrás en diciembre, termina un año, son ciclos como de, de la vida. Yo recordaba en, esta, en estos días, estas madrugadas, el diciembre de hace 10 años, cuando ganamos la presidencia de la República y comenzamos a armar el gobierno. Recuerdo nuestro primer ministro de Salud, un ejemplo, fue un venezolano ejemplar, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, él vive en esto, porque esta era su, su vida, pues, la, la medicina social, la medicina social. En estos días de diciembre, hace 10 años, yo no lo conocía, mandé por él, yo tenía referencia. Y entonces comenzamos a trabajar para tomar las primeras medidas. Y yo recuerdo que Gilberto me dijo, presidente, hay que parar rápido y ya la privatización del Seguro Social. Bueno, y luego el desastre que conseguimos de, bueno, de corrupción, de abandono, ambulatorios abandonados, los médicos sobreviviendo, los medicamentos casi que no existían. Le cobraban y, y bueno, y, y no era por maldad de los médicos. Porque también, Aristóbulo, tú que eres maestro, en las escuelas pasaba lo mismo. No era culpa de la directora, es que no tenían ni para poner un bombillo. No había recursos ni para poner eh, el agua para los muchachos, para pa atender a un paciente. Entonces, ahí está el fondo, por, por ahí hay que buscar el fondo de esta batalla en la que estamos. El neoliberalismo, el capitalismo o esta que es la vía al socialismo. Es la vía al socialismo, es la única vía para salir de la trampa en la que nos metieron, en la que, en la que hundieron a nuestros pueblos. Y de allí, tú, yo te preguntaba que qué le pedías al niño Jesús y tú dijiste que mi comandante se que se quedara. Bueno, de ahí viene el tema de la enmienda, porque nosotros apenas estamos comenzando, apenas estamos comenzando. Y estamos además todavía en medio de un mundo lleno de amenazas y de riesgos. Hay que, hay que garantizar, y, y yo solo no lo garantizo, no, porque sería, como dijo Bolívar en Angostura, Ahora que algunos andan hablando de angostura, hay que sacarles angostura por todos lados. Bolívar decía en angostura, yo apenas soy una débil paja, llevado por un huracán. Atribuirme el bien y el mal sería darme una importancia que no merezco. No, lo que pasa es que más allá de mí mismo como persona, hay un conjunto de circunstancias. Hay un aglutinar de fuerzas. ...de amor, de pasión... ...y de fuerza social... ...que va desde ustedes... ...médicos, OLAF... Ola, ...Acevedo... ...jóvenes como tú... ...enfermeras... ...trabajadores, amas de casa... ...pescadores, indígenas... ...civiles, militares... ¿eh? ¿eh? ...es decir, es una masa que se ha aglutinado... ...es una masa... ...y esa masa hay que cuidarla... ...la unidad hay que cuidarla... ¿eh? ...y la dirección de esa masa... Pensante. Decía Simón Rodríguez, la fuerza material está en la masa, la fuerza moral está en el movimiento. Ah, pero un movimiento bien orientado. ¿Orientado hacia dónde? Hacia el socialismo. Es el, el fondo del tema, porque siempre hay que buscar en la batalla de ideas el fondo del tema. ¿Cómo estaba Venezuela hace 10 años? Bueno, esto me dicen que era un... había un ambulatorio, pero... Eh, no, ni, no, ni, no, ni, ni, no, ni el 1% de lo que de lo que hoy es. ¿Eh? ¿No? Había un grupo de personas aquí haciendo una labor de patria, atendiendo con, bueno, con amor y hasta donde sus eh, posibilidades le permitían, a esta gran comunidad del Valle, Coche, Barrio del 70, todos estos barrios. ¿no? Ahora, esto es una clínica popular. Un día lo dijimos así, vamos a tener clínicas, el pueblo va a tener clínicas que no van a envidiarle nada a una clínica privada. Aquí está un ejemplo de los tantos que seguirán surgiendo en Venezuela. Pero bueno, este es un aló presidente número 323. 323, 323. Ese es un buen promedio en béisbol, 323. No, que Jesse Chacón batea 323. ¿Cómo estará el Magallanes? Ahora, cuando tú. subiendo, está en el sótano, Magallanes. Y caraca, y caraca. Maravilla, sí, maravilla, se te ve la cara que eres caraquista. No nadie, no nadie es perfecto. Yo no, pensé, no, no, no, no, es caraquista, vale. Bueno. Tampoco podemos ganar todas, presidente. Tenemos que 323 es un buen promedio. 21 de diciembre. Clínica Popular del Valle, vamos, pues. Bueno, ay, perdón. Chocamos. Si es así los choques, que sigan llegando. Vamos a ver, enséñanos, ¿cómo es que te llamas tú? Carla, Carla, Carla. Sala de partos, sala de partos que hasta ahora no se ha utilizado. Estamos inaugurando hoy, hola, son, ¿me dijiste cuántos quirófanos? Siete quirófanos. Siete quirófanos. Comunidad del Valle, hasta la cámara, por ahí está. Vean ustedes. Bueno, no hay un cura aquí, estamos casi que en Navidad. Pero aquí vendrán a nacer muchos niños, como nació Jesús en el pesebre, ¿verdad? Y tú atiendes aquí, vas a atender muchos partos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, contenta. ¿Tú no tienes, no tienes hijos todavía? Un no. bebé. ¿Tienes uno de cuántos? Un año. y cuatro meses. Sí. ¿Un año? ¿Un? Ya cambie, ya corre, vuelve. Sí, bueno, ¿Cómo se José llama? José Alberto, Alberto. que Dios lo bendigo. A, a lo mejor te está viendo, me claro. sí, ¿Dónde viven aquí en Caracas? Aquí en el valle. En el valle. Eso es muy bueno, que tú trabajes cerca Ibería. de... Y vida y no tengas que estar en la viajadera para allá, para acá, etc. Y aquí tuvimos una experiencia particular, presidente, que en la comunidad hace dos meses los consejos comunales se reunieron para la parte de obreros, y en la misma comunidad seleccionó, hicimos reuniones con el ministro Martilla, el personal que iba a ingresar. Eso es una experiencia excelente, el personal obrero. Son parte de los consejos comunales de la comunidad del Valle. ¿Cuántos obreros tiene la clínica? aproximadamente 300 obreros Jorge. esto es muy importante y yo quiero comentar sobre eso la participación y el protagonismo popular ahí saludamos a la señora Ojo Pelado ella, ella me dijo que así la llaman ¿cómo es que se llama ella? Señora María. María, la señora María, nos tomamos una foto ella es de la Contraloría Social de la clínica sí. y tiene un área dentro de la clínica no es que va a estar vigilando desde afuera este, no, no, no ella dentro de la clínica porque eso es muy importante, participación popular, eso forma parte de un proceso de ruptura. ¿Qué es lo que estamos rompiendo, por decirlo así? Un modelo viejo de la llamada democracia vieja, pues, que no era en verdad democracia, no era en verdad democracia. La democracia debe ser gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y eso lo dijo Abraham Lincoln, como sabemos. Así que el pueblo, y tú eres pueblo, pero si tú y nosotros nos desconectamos de la masa, del colectivo, y nos encerramos aquí, y entonces hacemos aquí lo que nos venga en gana, sin rendirle cuenta a nadie, sin permitir que el pueblo, el colectivo, eh, a través de distintas vías, este, observe, eh, aporte, reoriente, tome decisiones, critique, nos, nos haga crítica nos haga aporte, nos ayude en la gestión de esta clínica por ejemplo, si no lo hiciéramos eso no sería democrático es una tiranía en alguna ocasión yo leí, o, o, leí y oí hablar de la tiranía de la bata blanca cuando los médicos, ustedes en otras épocas aunque, cuando en el capitalismo, eso sigue siendo así en el capitalismo el médico eh, eh, ...es como... ...desarraigado... ...es desarraigado... ...y como la mayoría no tiene conocimiento... ...para nada... ...de lo que es un... ...una, una clínica... ...de lo que es un, un... conocimiento científico... ...sobre enfermedades... ...sobre la prevención... ...que es fundamental... ...entonces el médico era visto como... ...casi como un dios... ...casi como un dios... ¿eh? ...y entonces el médico... Era parte como de una élite. Bueno, era en el capitalismo, es, lo es. Todo eso hay que romperlo. El Che Guevara, yo le recordaba a estos muchachos que se graduaron hace dos días, fue antier, de la promoción de, de médicos cirujanos de la Universidad Rómulo Gallego, en la promoción José Gregorio Hernández. Yo les leía algunas frases de una carta, de un discurso del Che Guevara, que era médico, como sabemos, terminó siendo guerrillero y mártir. Eh, pero era médico en esencia, un ser humano eh, en esencia Entonces él decía, el médico, hablándole a médicos en Cuba Y a estudiantes de medicina cuando comenzaba la revolución El médico tiene que ser hasta agricultor, decía ah, Si el médico está en un campo por allá donde hay miseria, donde la gente no tiene ni qué comer El médico tiene que ponerse a ver cómo siembra tiene que ser líder, cómo se le enseña y cómo se aprende de ellos? cómo se organizan. Tiene que ser un líder social, el médico, la médica, la licenciada, tú. Tú tienes que ser una líder, y forjarse, porque vas a trabajar con seres humanos. ¿eh? Con seres humanos. Bueno, vamos a seguir pues. Entonces este es uno de los quirófanos, que es la, el, ¿cómo se llama? Sala de parto. Ay, aquí tenemos la, la incubadora. La incubadora. La de resucitaciones natales que ya. La incubadora. ¿Tenemos cuántas incubadoras? ¿Tenemos cuántas incubadoras aquí? Aquella es una, ¿no? La mesa de Esta es una que es abierta. Ajá, este para cuando el neonato nace, cuando da a nacer. Tú lo pones ahí de una vez. Ahí lo lavan. Se atiende el bebé, se le dan los primeros cuidados. La mesa de Ohio. Esta la tenemos ¿Y esta? en este caso por si hay una emergencia Cuando hay, hay para... algún problema Exacto. A, a, Para transportar ¿Cuántas más tenemos? Son dos tenemos, No, tenemos de esta tres Tres incubadoras, tres y una cuatro Ajá. Ajá. Habrá que preguntarse Carla, fíjate La mortalidad infantil en Venezuela Hace 10 años Cuando llegó la revolución Y comenzó a hacerse gobierno estaba por encima de 20 por mil. Tú sabes de eso, tú has estudiado eso. Es decir, de, de cada mil niños nacidos, 20 morían antes de cumplir un año. ¿No? Antes de cumplir un año. Así, así se mide la mortalidad infantil. Hay países donde esa mortalidad es de 150. Terrible. Algunos países de África. ¿Eh? ¿Cuántos niños no se murieron, Dios mío, y son angelitos? Porque no hubo una clínica popular como esta, no hubo una doctora como tú, una licenciada como tú, un doctor como tú, que con tiempo atendiera a una madre que venía ya con algún problema pero que no se detectó a tiempo. O por cualquier detalle, ¿cuántos niños no se convirtieron en angelitos porque no había una incubadora como esta? Porque en ese momento del parto hay riesgos, ¿verdad? El niño puede venir con un problemita o algo. A veces por una problemita así se nos va un niño, ¿verdad? Sí. Por, a veces por una, un, un por problema, el cordón, por ejemplo. Que, que, que, que, o que el niño sal, nazca con un problema cardíaco, malformación. una malformación que no se detectó en el embarazo. Y entonces los primeros signos vitales empiezan a alertarnos de algo. Aquí, lo metemos aquí. Esto tiene qué ventaja. El niño lo metemos aquí y, atiende, y de, de, de la que... De la atención inmediata presidente es en la mesa de Ohio, que tenemos como que la, la, de Ohio. Explícanos la mesa de Ohio. El, el de la mesa de niño la está de aquí, Jesús. el niño Jesús. El niño Jesús sí, bendito con nosotros estará. Niño chiquitico, niño parrandero. Niño chiquitico, niño parrandero. Vente con nosotros hasta el mes de enero con su pueblo si sí va